Si no tienes ventas, enhorabuena. Porque incluso en el primer lanzamiento te recomiendo que no tengas ventas. Que te vaya mal. Porque si te va mal, te vas a preocupar en qué es lo que me ha salido mal de verdad. Y vas a ponerte a analizar y a buscar números. Si te va bien, vas a querer hacer lo mismo. Y seguramente hay mucho que mejorar ahí. Ojalá te vaya mal en el primer lanzamiento. Ojalá. Porque la información que saques ahí vale oro. ¡Dani! ¿por qué cojones sigues haciendo entrevistas que podrías delegarlo y podrías dárselo a todo? El... porque ¿de dónde te crees que saco yo toda la información de mi avatar? hay gente que se tira mucha gente que se dedica al tema del copy se tira horas y horas investigando y voy a entrar en el Instagram de este y voy a buscar la competencia a ver LinkedIn que tiene, cómo se llama tío una reunión uno a uno con esa persona te va a revelar todo no de aquí aquí porque se va a abrir en canal contigo porque yo he ha habido reuniones donde me han dicho oye Dani, tienes razón lo quiero, ya está llevo 20 años con mi marido y lo quiero dejar con él porque no me apoya mi negocio porque yo no quiero seguir viviendo aquí porque la gente se abre en canal, porque la gente lo único que necesita es sentirse escuchada y en el momento en que tú a alguien le preguntas qué tal, te callas y escuchas no te hace falta investigar. Te hace falta hacer más entrevistas. Por eso digo que te vaya mal en tu primer lanzamiento. Que hagas entrevistas y escuches y que te vaya mal, porque ahí vas a sacar información de verdad. He ido al avatar que quería ir, a ver qué, a ver qué me cuenta. Ay, sí, ah, no, pues mira, este no es el dolor que más se repite, es este. Yo con las entrevistas tengo un apartado de notas donde pongo notas. ¿Y qué es lo que pongo? Todo lo que me dice mi avatar, palabras textuales. No que yo creo que dice mi avatar o que... No, lo que él me dice. Oye, pues mira, voy a este trabajo y este trabajo me pasa esto y esto es una mierda porque mi, mi vida es empleo automático y tal, tal, ta. Yo pongo tal cual en su mismo lenguaje. Y cuando yo voy a grabar una historia, cuando voy a hacer un mensaje, o enviar un WhatsApp, ¿qué hago? Utilizo su mismo lenguaje. Y entonces me entiende porque hablamos el mismo idioma. El mismo idioma. Pero aquí está el negocio, segundo, tercer, cuarto, quinto lanzamiento. Ese es el puñetero negocio de verdad, no el primero.